Hola, hoy vamos a conocer el entorno de trabajo de LibreOffice Writer. Este programa está compuesto por barras. La primera barra es la barra de título, que tiene el nombre del documento y el nombre del programa, en este caso Writer. Hacia la derecha tiene tres botones, el de minimizar, que minimiza la ventana, quedando esta en la barra de inicio. En el medio, es el botón de minimizar y maximizar tamaño. Lo que hace es reducir y agrandar el tamaño de la ventana. El último, es el botón de cerrar, el cual cierra totalmente el programa. La siguiente barra es la barra de menú. Se encuentran todas las herramientas del programa. Haciendo clic, despliega todas sus opciones. La tercera barra es la barra estándar. En ella vemos las funciones más importantes del programa, siendo esta como un atajo para ahorrar tiempo. La cuarta barra es la barra de formato. Esta contiene las herramientas básicas para modificar el texto y los caracteres. También contamos con una regla horizontal, la cual nos da una orientación en la pantalla para ubicar el gráficos y ajustar los márgenes de la página. La barra de estado nos brinda información en el número de páginas. ¿Y en qué página estamos? La cantidad de palabras y de caracteres. El idioma, que es importante para la corrección de ortografía, y tenemos el ajuste a nivel de escala, el cual nos permite agrandar y achicar el área de escritura. A la derecha, de forma vertical, está la barra de desplazamiento, la cual nos permite desplazarnos en la hoja.